Welcome back, we are here at uh, Boca Grande, I'm going to film a few stuff, uh, we're just going to check out the scenery, today is Friday, yesterday I was here, it wasn't too much going on, but uh, today is a little bit, uh, It's a lot more people, so we're going check to check it out and see what's going on, Lifestyle TV man, make sure y'all like, subscribe, most importantly subscribe, and um, let's go. No tengo uno. Relaxing, enjoying uh, this me on moment. And you got more people out in the middle. Let me zoom in so you guys can see. Uh, this is the whole scenery here. You got cops passing by. Basically uh, patrolling the area to see. Make sure that nothing's going on. I'm meeting up with some friends there. Let me tell you something, my name is Camilo. I work for the bar, I work right here. Yeah. A de de ah, hay altura por la están todos los peces. Hay Martín Blanca, Mar Pero a hay, hay, hay ese, a a hacer... Más, más tarde qué pasa? ¿Más no, ahora no quiero pasar ¿cuándo? Más tarde ¿Qué? pero vas a estar aquí hasta cuando? hasta las 6 o 7 de la tarde ¿Tú, tú no lo vamos a, comer a... No <risa> o Ojalá que sí sí mira no solamente de mí, porque voy a ser tu novia ¿y eh, eh, eh, eh, cuánto cobras? Un mensaje loco? para ti que eres muy guapo te voy a cobrar 100 mil pesos ¿100 mil? todo el cuerpo ayer yo vine acá ¿y cuánto una pagaste? Mujer... ¿Cuánto? ah, estás demasiado no, claro no. no. ¿cuánto pagaste para allá? ¿cuánto? No te voy a decir. El, dime, dime. No, dime. No, no, no te puedo decir pero eso. yo te hago un descuento. No pero te hago un descuento. Te cobro 50 Ay, no vamos, no no, pero, vamos, pero, vamos a vamos a mostrar una fruta, ven a verla. Eh, pero tengo. Tengo... Aquí. Te va enseguida. Ella te quiere saludar. ¿Cómo? Ah, sí. okay. el okay. sí. Ella es de Barranquilla. Sí, de Barranquilla. Voy ok, voy a regresar. Un okay, poquito, dame un segundo. ¿Te Mi nombre ¿Dónde me, me viste? Allá hoy. ¿Ah? allá ¿Allá? en estos días Ah, no me... this lady just called me, man Yesterday I came here, I told her I would come back for a massage Ah, pero acabo de llegar acá. Ah, bueno, okay. Ayer estaba para allá. Sí, fue para allá ahora mismo. Ah, bueno. Sí. Nice. very windy out here man check out Emma. everybody's having fun enjoying the beach it may not be the bluest beach our uh, water but everybody's loving um, the environment the weather this is like a small miami to me. Uh, small miami So at least she's with family. De acá y de Badú ¿es, es igual o muy diferente? Muy diferente. El agua cristalina, la tierra más blanca. Pero hay, hay, más, ¿hay, hay más gente o okay? que no? Es como. Menos gente en, en playa de Badú. Ah, okay. hace mucho tiempo como hace 10 minutos que te vi por allá nos faltan como una hora y media man this lady is monitoring me to on the beach so she could give me a massage I understand this, the hustle though I've I'm gonna go look for somebody right now. You No, not right now. I'm, I'm grabbing the, <laughs> the... scenery, the beach. Yeah. Then, All right. Nice meeting you, man. This girl Colombian or from yeah. <inaudible> <inaudible> <inaudible> <Venezuela? inaudible> No, no soy yo. No, no, no, no. Okay. Bro. Bro. Eso es una cámara. No, no, no. No, Gracias. Okay. Soy es de Miami. ¿De Miami? Sí. ¿Cuántas veces aquí? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas veces aquí? Ah, ah mi primera vez. Primero. O sea, nos podemos conocer, normal. Ajá. ¿sí? No. No. Entonces, ¿qué? Pero es? si quieres, otra cosa no. Otra cosa, ¿como qué? Otras cosas, ¿como qué? Ah, pero si, si llego a conocerte no puedo tener acceso contigo. Sí, okay. sí, sí. ¿Ah? Okay. ¿Lo que me estás diciendo? Bien, dinero sí. Ah, que soy un youtuber. Eres un youtuber. Sí. Pero tú estás grabando, tú estás grabando todo esto aquí. El ambiente. Pero a mí también me está grabando. Claro. No. No digas que no. Sí, claro que sí. Estoy grabando por aquí, pero fue un placer, Pero me, me vas a dar tu whatsapp? No, porque, porque solo te das tu whatsapp a los clientes, dime la verdad, a mí, me, me encanta tu tamaño, sabes que es una, una mujer trozuda? gruesa eh, sí. Entonces. ¿Por qué es not